Buenas, buenas, el otro día estaba pensando a ver qué hacemos con todo este aluminio que no sabemos cómo reciclar, cómo hacemos para reutilizarlo. Esto, si yo lo tiro a la basura, genera residuos y no, no se utiliza para otra cosa. Se me ocurrió hacer un compactador de latas. Yo acá las acomodo un poquito con la mano, pero bueno, es mucho más difícil hacerlo con la mano habría que encontrar alguna herramienta que nos pueda llegar a servir para que podamos compactarla sin ningún problema. La idea de esto es fabricar algún dispositivo con materiales reciclados. Yo acá tengo algunos, algunos recortes de perfiles que por ahí nos pueden llegar a servir. La idea de todo esto es que sea barato, que sea fácil de usar, que lo pueda armar cualquiera y poder reciclar todo esto que si de otra manera iría parar a la basura vamos a tratar de, de compactarlo y bueno, vamos a ver si juntando unos fierritos lo podemos hacer. Bueno, acá encontré algunos recortes del taller que nos pueden llegar a servir.